Vemos con el registro de la asistencia. Sí, damos. Buenas noches, este. doctor. Buenas noches, buenas noches. Violeta Avanto. Violeta Avanto. Asistente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Mónica, sí, yo a levantar tu manito. ¿Alguna consulta? Doctor, apuesto que no tiene audio. Ah, a ver. Ah, gracias. Ah, ya, ok. Vamos a verlo y en tu asistencia, no hay problema. Gracias por la información. Flora Equipa. Gracias, Flora. doctor. Equipa. Buenas noches, gracias. Mirza Alvarado. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. es un David Ambrosio. Presente, doctor. Buenas noches, doctor Roberté. Luz Arapa. Presente, profesor. Buenas noches. Ana doctor. Buenas, buenas noches. Octavia Ayón. Octavia Ayón. Octavia Ayón. Miki Calderón. Miki Calderón. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Tania Canales. Tania Canales. María Cárdenas. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, María Gustavo Solarte. Miguel Carpio. Miguel Carpio. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Nancy Cruzado. Presente doctor, buenas gracias, noches. Professor. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, no doctor. Edi Díaz. Profesor, por acaso este yo tengo audio, ya profesor, gracias. Ah, listo, Mónica, ok. Gracias, Robert. Díaz, Edith Díaz. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Paula Díaz. Presente, doctor, buenas uh -huh. noches. Daniel Guevara presente doctor buenas noches buenas noches Emma Leiva Emma Leiva presente doctor buenas noches buenas noches víctor yacatabuman víctor yacatabuman víctor yacatabuman Víctor Yactawaman, eh, un favor doctor, disculpa doctor, somos al presente. Doctor, Toma mi audio por favor y mi conexión, si puede amable. puede salir de la sesión por Eso. favor. Muy agradecido. Doctor, el compañero Yactawaman me escribió hace rato diciéndome que estaba en un área donde no había conectividad por su trabajo. No, okay. Victoria Tawamano. Gracias. Sí, doctor Victoria Tawamano. Gracias, Alex. Luis Lucano. Luis Lucano. Luis presente, Lucano. doctor presente. Ah, okay. Doctor presente, buenas noches. Buenas noches. Luis José, José Mamani. José Mamani. Presente, doctor, buenas noches. Yanina Marín. Yanina Marín. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, amiga. Victoria Martínez. Victoria Martínez. Miguel Noriega. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Miguel Gustavo Norte. Judith Obregón. Judith Obregón. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Miguel Gustavo Alejandra Palomino. Buenas noches. Carmen Ramírez. Carmen Ramírez. Mónica Ramírez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. María Ramos. María Ramos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. David Ramos. David Ramos. Eduardo Rodríguez. Eduardo Rodríguez. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, gusto, del Brian Rodríguez. Brian Rodríguez. Brian Rodríguez. David Rojas, David Rojas. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Guillermo Salazar. Guillermo Salazar. Guillermo Salazar, presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, señor doctor Sarmiento. Presente, profesor. Buenas noches. Y buenas noches, Sara Buenas noches, Alfredo Cedano. Alfredo Sedano. Alfredo Sedano. Buenas noches. Sedano. Buenas noches. Omar Shimabukuro, Omar Shimabukuro, Omar Shimabukuro. Omar Shimabukuro. Mariel Songo. Mariel Songo. Presente, doctor. Buenas noches. Marco Uchupe, Marco Uchupe. Marco. Presente doctor, buenas noches. Buenas noches, Marco Uchupe. Teófilo Valenzuela, Teófilo Valenzuela. Presente doctor, buenas noches. Buenas noches. Natalia Vargas, Natalia Vargas. Natalia Vargas. Alex Vega, Alex, Vega, Alex Presente doctor, buenas noches. Justo Villano, Justo Villano. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Milagro Yactayo, Milagro Yactayo. Milagro Yactayo. ¿Me escucha? ¿Qué tal, Milagro? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Presente. Gracias. Estefanicea. Estefanicea. Buenas noches. Presente, doctor. Buenas noches, Estefanicea. Jesús Zúñiga. Jesús Zúñiga. Jesús Zúñiga. Alcides Compañero Zúñiga, doctor. Presente, doctor. Jesús Zúñiga. No, permiso permiso, profesor. Sí. Ok, gracias. Alcides Calderón. Presente, doctor. Buenas noches, Jesús. Saludarte, Alcides. Mirata Monroy. Mierda Monroy. Presente, doctor. Buenas noches, Monroy. Buenas noches, Mierda. Rodolfo Vizaga. Rodolfo Vizaga. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Rodolfo Vizaga. Nilton Tito. Nilton Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Mayra Mera. Mayra Mera. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Rosa Chirinos. Rosa Chirinos. Rosa Chirinos. Roger Castañeda. Roger Castañeda. Roger Castañeda. Norma Castillo. Doctor, buenas noches. Roger Castañeda ha su abuelo solicita un permiso porque ha tenido que viajar para su sepelio. Ok, muchas gracias. No Mi sentía con en todo caso. Gracias, doctor. Norma Castillo. Norma Castillo. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Norma. Loaisa Wilcahuan. Loaisa Wilcahuan. Presente, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Gusto, saludarte yo. Igualmente. Roxana Mendoza. Roxana Mendoza. Pedro Coronel. Pedro Coronel. Doctor, muy buenas noches. Presente, Pedro Coronel. Buenas noches. Gusto, saludarte. Emilio Somoza. Salió que los ¿no? Oberkispe, Oberkispe, Oberkispe, Hans Centurión, Hans Centurión, Hans Centurión, Edson Faustino, Edson Faustino. presente doctor, buenas noches, Edson Faustino. Buenas noches, gusto saludarte. Manuel de Ataco. presente doctor, buenas noches. Buenas noches, Manuel, gusto saludarte. Basilio Huainapa, Basilio Huainapa. Buena. Huainapata, presente, profesor. Ah, Buenapata. Buenas buena noches, buena, profesor. Buenas noches. Buenas noches nuevamente con cada uno muy presente. No sé si en este caso hay algún miembro que. ¿Está pendiente de registro de asistencia? Buenas noches. Está ahí yo. Ah, Antonia. cómo está? ¿Qué tal. Buenas noches. Buenas noches. Un momento, vamos a ver. María de asistencia, Antonia. ¿Algún otro miembro? Gracias, muy amable. Bueno, yo buenas noches, Antonia. ¿Algún miembro adicionalmente que esté pendiente de registro su registro de asistencia? Sí, Mónica, ¿te voy levantar tu manito? Quiero participar, pero luego, Ahí. luego. Ahí está, listo. Bueno, en este aspecto, habiéndose validado la asistencia de cada uno de los miembros, tenemos como tema a tratar el día de hoy en un tema importante como son los tributos nacionales creados a favor de las municipalidades. En ese sentido, tenemos que, bueno, para el desarrollo de la sesión existen pautas preestablecidas, las mismas que hemos venido aplicando, y en su efecto son de aplicación para la presentación. En ese sentido, debemos tener en consideración que siempre debemos verificar que nuestros audios se encuentren debidamente pagados, salvo requiera para la participación. Y a su vez, utilicemos el aplicativo de la manito para poder participar. Dentro del propósito de la sesión de aprendizaje, tenemos en este caso que busca no conocer los tributos nacionales creados a favor de las municipalidades. También buscamos que se analicen los tipos de impuestos. Y se reconoce los tipos de tributos creados a favor de las municipalidades. Dentro de las actividades previas estas actividades de motivación, tenemos lo que es la reproducción de un video motivacional a efectos de poder afianzar los lazos de los miembros, con desarrollo de la presente sesión. Bueno, en ese sentido Procedemos con la reproducción Hablamos Con la reproducción del video Para su visualización correspondiente Hablamos de los fundamentos Hasta aprenderlos Programaré entrenamientos diariamente a las 6 am Tuvimos 56% Señor Cruz Se extravió, señor ¿Qué tengo que hacer para jugar? Señor Cruz Usted no quiere saber la respuesta a esa pregunta. Continuando con lo que decía, como equipo, lanzamos el 56% desde la línea. A partir de ahora, antes de marcharse de mi gimnasio, deberán pagar un peaje de 50 en en tiro libre para poder irse. Eso va para todos. Son muchos tiros libres. De acuerdo, señor Cruz. Antes de poder jugar en este equipo, deberá pagarme 2.500 lagartijas y mil suicidios. Demonios. ¿eh? Ah, y deberán quedar cubiertos para el viernes. No terminará de hoy al viernes. No, es imposible. El sabor de hoy... La ofensiva Eso me interesa Tengo una hermana Se llama Linda Linda es brillante Politizada Bueno, en realidad es radical Linda usa un inmenso afro Linda Es la ofensiva de bloqueo y pase Pero antes de estudiarla Calentemos Formen una línea de tiro Háganlo No inventes ¿Cuántas hermanas tiene? Quién sabe Dos más aquí Listo, sepárense ¡Muévanse! ¡Energía, señores! ¡Energía! ¡Fuera! Bien, es todo por hoy Jugaremos mañana, así que procuren descansar Y mañana usarán saco y corbata Así cálense Clyde Ahí está Señor Cruz me impresiona mucho lo que logró Pero no ha terminado Me debe 80 suicidios y 500 lagartijas Por favor, salga de mi gimnasio Gracias, Clyde Caballeros, hasta mañana Haré lagartijas por él Somos un equipo, ¿no? Si una persona lucha, luchamos todos Si alguien triunfa, triunfamos todos, ¿cierto? Yo también Y correré suicidios yo Clay, lleva la cuenta avísame cuando acaben Bueno, en ese sentido, habiendo cumplido con la reproducción del video correspondiente, vemos con el desarrollo de la sesión en relación a la fase 2, ¿no? Para ello, aprovechando que ya se ha realizado la actividad práctica, procedemos en recibir sus comentarios en relación a la actividad práctica ejecutada. Los miembros pueden Sí. Disculpe, soy Rosa Chirinos, el sistema está que me vota y, por favor, mi asistencia. Justo llamaba lista y estaba en, ese, en esa dificultad, doctor. Gracias. Vamos a ver un momento, Rosa. Rosa Chirinos, ¿cierto? Sí, doctor, gracias. Buenas noches. Gracias. Esa tu asistencia. Gracias, doctor. Sí. Bueno, en ese sentido, en relación de, de la actividad práctica brindada dentro del desarrollo de la sesión, procedemos a recibir los comentarios de los miembros que así voluntariamente lo desean realizar. Según el orden, tenemos... Mónica, buenas noches, adelante, te escuchamos. Gracias, profesor, buenas noches. He escogido la parte de la lectura Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Tributación Municipal. El trabajo en materia de análisis y comentario fue elaborado en el año 1996 y es respecto a ese periodo de tiempo que se ubica el desarrollo del mismo. Eh, en dicho contexto, debe señalarse que la Ley Orgánica de Municipalidades... Ley 23.853 data del año 1984 y se enmarca dentro de, los, dentro de los enunciados que sobre gobiernos locales establecía la Constitución Política eh, de 1979. Eh, otro dato importante a considerar es que la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo 776… Un segundo, por favor. Ya. Otro dato importante a considerar es que la Ley de Tributación Municipal, decreto legislativo 776, es del año 1994, por lo que se aprueba en el marco de la Constitución de 1993, nuestra actual Constitución. Lo primero que se observa al revisar el artículo es que existe una diferencia en el tratamiento de los temas tributarios municipales, precisamente por lo que señalé de los, de los años anteriores. Cabe referir que la Ley Orgánica de Municipalidades generaba rentas de diversas naturales de, de, de diversas naturalezas y tenía asimismo la posibilidad de crear determinados tributos, contribuciones y tasas dentro del Marco constitucional de 1979. Lo, lo relevante del tema es cómo ha ido variando el tema tributario municipal en el tiempo. Por ejemplo, con la ley orgánica de municipalidades se le asignaba a los gobiernos locales hasta 15 tributos, además de los ingresos que percibían algunos por concepto de canon y de los que obtenían por transferencia de gobierno central, del gobierno central. Posterior a la adaptación de la ley de tributación, esto se redujo considerablemente con el propósito de facilitar la recaudación, evitar el excesivo trámite burocrático y la dispersión de los ingresos que se percibían a fin de destinarlos de manera eficiente al cumplimiento de sus funciones. De esta manera se advierte de un lado que el tributo que mayores recursos proporcionaba a los gobiernos locales era el impuesto predial. De otro lado, se observa la existencia de confusión entre las, atribu las atribuciones de las municipalidades provinciales y distritales, las que en muchos casos son las mismas o se superponen. Por citar un ejemplo, la ley orgánica de municipalidades considera la posibilidad de la celebración de convenios entre municipalidades distritales y provinciales, lo que nunca se hizo, precisamente por la indefinición en las responsabilidades antes señaladas y también porque no había una noción clara de este, eh, como de destinar y distribuir los fondos obtenidos por recaudaciones tributarias. Eh, de lo anteriormente referido, quedó claro que existe a la fecha una necesidad de adecuar la ley orgánica de municipalidades con la ley de tributación municipal, de modo tal que ambas concuerden y se complementen. Obviamente, dentro del marco de la constitución política vigente de 1993. En mi opinión, el tema central no pasa por la creación de más tributos municipales o la transferencia de mayores recursos del gobierno central a los gobiernos locales, sino por una eficiente gestión, por una profesional gerencia y adecuada capacitación del personal que elabora en dichos órganos de gobierno local, de modo tal que los recursos que se obtengan por las diversas fuentes sean destinados y aprovechados oportuna y eficientemente en beneficio de los ciudadanos de la, lo, de la localidad. El otorgamiento de mayores y mejores servicios en el ámbito de la seguridad ciudadana, el mantenimiento del ornato público, la realización de obras públicas como pavimentación mejoramiento de pistas y veredas, amén de un mayor compromiso de las autoridades de gobierno con sus distritos y provincias, serán la prueba palpante o palpable de que el trabajo municipal dentro de ellos el buen destino de los recursos municipales se está desarrollando de manera eficiente y adecuada. Un tema final importante de mi consideración es que en la medida que se fortalezcan los gobiernos locales, no solo con mayores ingresos, sino con la consolidación de su autonomía e independencia, se estará orientado, uh, se estará orientado los esfuerzos hacia el cumplimiento del precepto constitucional que establece la necesidad de un Estado descentralizado y un espacio de equidad. Gracias, profesor. Buenas noches. Muchas gracias, Mónica, por tu participación. Adelante, Rodolfo. Buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo, eh, de la lectura, este, he sacado el análisis de las fuentes de ingreso. En ese sentido, debo de partir primeramente que las municipalidades cuentan con las siguientes fuentes: impuestos, tasas, contribuciones, ventas, bien, eh, ventas, bienes, servicios, rentas de propiedad, multas, transferencias corrientes, transferencias de capital, venta de bienes, capital, donaciones, eh, endeudamiento. Eh, fundamentalmente, y eso está relacionado a la pregunta, dice, ¿cuáles son los tributos creados a favor de las municipalidades que estaría centrado básicamente en, esta, en estas fuentes? Sin embargo, eh, se analiza, este, eh, bueno, eh, todo esto se han analizado y discutido en el decreto ley 776, sin embargo, como faltan algunos, al, algunos este, ingresos que, se tienen que, que están exentos de este decreto de ley 776, como son las, las ventas de bienes, las rentas de propiedad, que no están incluidas dentro de estas. Entonces todavía falta hacer esos análisis. Sin embargo, también es importante tomar en consideración que este análisis de las fuentes de ingreso se hace un referente en función al, al municipio metropolitano de Lima, que hace hincapié en el cual tienen altos ingresos fundamentalmente por la población que existe en Lima. Eh, eh, y eso se traduce en que también eh, producto de ello tienen ingresos, eh, la mayor parte de ingresos que llegan a satisfacer o cubrir las necesidades, en este caso del ámbito de la municipalidad metropolitana. Por otro lado, también eso le genera que eh, el gobierno central eh, le, pueda, le, le haga mayores transferencias para la satisfacción de, sus, de, de realizar las obras. Eso eh, se contrapone justamente a, la, a, lo, a las municipalidades que existen en el interior del país, por lo que ellos reciben menores cantidades de ingresos y por supuesto que tienen menores transferencias del gobierno central. Entonces, podemos hablar ya de un fenómeno que se denomina centralismo. Eh, en ese entender, el, se genera un desequilibrio, fundamentalmente a nivel de los departamentos. Algunos departamentos como tienen ingresos mínimos, como en el caso o ejemplo de el, los departamentos de Amazonas y materiales, mientras que en Lima goza de un superávit, y eso significa que por esta razón con sus ingresos puedan cubrir sus gastos y por ende, Lima eh, es la que eh, más transferencia recibe del gobierno central. Esto nos dice claramente de, de, de este desequilibrio que fundamentalmente eh, este, podemos analizarlo y verlo eh, en, en la realidad de nuestro país, donde vemos departamentos en condiciones de pobreza y departamentos que, este, como en el caso de de Lima que tiene mayores ingresos eh, bueno yo quería concluir con la pregunta ¿qué entiende por los impuestos son los recursos que todos los ciudadanos este, tenemos que por, por deber tenemos que pagar a las municipalidades con la finalidad de que estos tengan que hacer obras en beneficio de los de todos nosotros los ciudadanos muchísimas gracias profesor muy amable Muchas gracias por tu participación. Nos <coughs>